Pues Prilines, que estamos aquí en Madrid, este no es en directo porque había muy mala cobertura, lo hemos intentado en directo, pero había muy mala cobertura. Entonces lo que vamos a hacer, todos los Prilines que estamos aquí, voy a ir pasando el, el móvil y van a ir contando un poquito su historia y lo que cada uno quiera contar. Es la reunión que estamos haciendo los Prilines en Madrid y vamos a empezar con Susana, que está aquí a mi izquierda y luego nos vamos pasando el móvil. Susana, que ha venido de los pueblos. Tú ahora coge el móvil, pero está grabando, ¿eh? Y cuenta lo que quieras y lo vas pasando, así lo vas pasando. Hola, Fisliner de todo el mundo, de todos los países del mundo. bajo, ya. No sé qué decir, porque me estaba tomando aquí un chocolate y me ha pillado de sorpresa, estoy todavía que no, que no asimilo. Pero bueno, que estamos aquí como 25 personas reunidas, cada uno representa un país distinto. Y es muy bonito esto, ¿no? Estamos estrechando lazos unos con otros, se van a forjar amistades y bueno, os invito a que vayáis conociendo a todos y que habrá alguno que cuente su historia. Historias muy emotivas que merecen la pena escuchar. <risa> bueno, bueno. Hola, mi nombre es Pedro y soy de El Salvador. Hola, mi nombre es William y soy de Guatemala. La también es que me un poquito... Ah, una semana en Madrid. <risa> Hola, soy Ana, vengo de Guatemala, llevo una semana de acá, estar acá. Hola, mi nombre es Carlos, vengo de Venezuela y bueno, llegué el 20 de febrero, de enero y bueno, en proceso de adaptación. Hola, soy Elizabeth, soy de Perú, vine el 15 de agosto del año pasado. Pero si te toca a ti. No me gusta la felicidad. Hola buenas, mi nombre es Juan Hernández, soy de Honduras y vine el 27 de septiembre. ¿Qué pasa, macho? Hola, soy Robalderas. Vine, vine el 2 de enero y para adelante como el elefante. Hola, soy Axel Hernández, venezolano, 26 años y entré aquí el 22 de enero de este Hola Pricksliners Para que vean que así se puede Somos reunidos aquí La primera reunión de, de Madrid David de Line. Eh, Espero que les pasen súper chévere Hola, soy Silvia de Perú He llegado el 2 de febrero Ligo como voluntario o, como, o, con, o para estudiar Hola, soy Alberto de Perú y llegué el año pasado, en mayo más o menos, y bueno, soy muy feliz de haber conocido a, a, a Luis a, y a Susana de Cruxdime y hacer nuevos amigos. Esa ha sido muy buena. ¿eh? Mucho. Muy bien. Eh, hola, buenas tardes, soy Diego de Argentina. Y bueno, estoy acá hace el lunes, llegué. Y bueno, estoy acá reunido en Madrid con todo este grupo de personas. que Somos de diferentes países. Sí, eh, bueno, quería mandar un saludo a todos, inclusive a toda la gente que se reunió eh, en Argentina junto con Ariel. Mandarles saludos, fuerza y que se preparen para venir acá, que es... Un país muy bueno que te da muchas oportunidades para las personas que quieren trabajar, ser responsable y traer a su familia para darle un futuro mejor. Un saludo enorme a toda la gente de Argentina. Hola, soy María Elsie, de Colombia. Vine en mayo del año pasado y los invito a que se animen a venir, que aquí es, sí hay trabajo. Y... Don Luis nos ayuda muchísimo y es muy bueno estar en este grupo para que se informen y puedan llegar Hola, soy Laura de Colombia salimos de Panamá con mi novio Tomás eh, Él Venezuela. es de Venezuela eh, Estamos aquí hace 25 días, llegamos el 13 de enero de este año eh, Estamos felices de estar en, en España y echando para adelante que es la idea de todos y, y los invitamos a que vean los videos del canal infórmense, sean inmigrantes inteligentes no es fácil, nadie dice que es fácil pero aquí tienen una familia con la que pueden contar para cualquier dificultad duda o inquietud estaremos aquí, el día de hoy la estamos pasando delicioso, con café con gente agradable por amigos y nos estamos divirtiendo mucho, yo la estoy gozando. Hola, mi nombre es Byron, tengo 28 años y tengo desde el 22 de enero con mi esposa. Bueno, Prilines, para que veáis. Yo no... A Susana. A ver qué vamos Hola a hacer. A todos. Ella es Susana. Escucha, ¿alguno quiere contar su historia ya más profunda? ¿Alguno quiere contar con sentimiento? Con sentimiento su más detallado. Para poder inspirar a otros. Sí, tú quieres. Pues te, te lo paso, ¿vale? A la mano el que quiera. Lo estamos grabando todo de un tirón, ¿eh? Sin.. sin... Comerciales. sin cortes comerciales exactamente muy bueno quién quiere contar la historia tú primero sí, sí, no, y luego a otro que quiera contar la historia pues le pasas el móvil vale espera que se lo paso lo hacemos directo ahí va ahí va. sí sí ahí estamos bueno acá estamos y salimos con un par de amigos eh, bueno lo que le quiero contar es que llegué este lunes eh, acá a Madrid, España, y como todos los inmigrantes tenemos miedo a ver qué puede pasar cuando llegás a, a la parte de inmigración, al control policial, y bueno, siempre venía pensando eso, preocupado, hasta que llegué, bajamos del avión, empezamos a hacer la fila para el control policial, y ya tenía memorizado todo lo que tenía que decir, si me preguntaban qué lugar, cuántos días... Eh, en dónde me iba a quedar, si tenía dinero no tenía todo preparado eso por, la, por las dudas y me preguntaban pero cuando llegué, como uno creo que llega tranquilo, eh, no estaba nervioso no, no tenía que demostrar eso, nervios, porque si no llamaba la atención, llegué y solamente me preguntaron dónde me iba a quedar, le dije Madrid me pusieron el sello y bienvenido a España, pasamos así que no lo podía creer, pensé que había más control de adelante porque me pareció muy fácil y bueno, era eso nada más. Así que al llegar a. Sí, sí, sí, obvio. Llegué el día lunes y un día. Un día. Llegué el día lunes. A las desde Madrid me fui a Talavera de la Reina. Y en Talavera de la Reina, llegué a las 9 de la mañana, me encontré con la persona que me alquilaba el piso, el perdón, la habitación. Una muy buena persona, gracias a Dios, amable, muy cordial. Y esa misma persona me llevó a empadronar, a las 11 de la mañana ya estaba eh, empadronado. Ahora tengo que ir a buscar el papel oficial, este lunes o martes, eh, pero ya oficialmente estoy empadronado. Al día martes ya estaba trabajando eh, en la construcción, que es a lo que yo me dedico. Explícales cómo lo encontraste. Bien, eh, me, me dicen que diga cómo lo encontré, la forma que lo encontré es a través de la aplicación Mil Anuncios que Luis siempre decía que busquemos a través de eso y de otra forma no sabía, así que estando allá en Argentina pensé, bueno, voy a practicar acá digo, no voy a esperar a llegar a España para ponerme a buscar trabajo y eso fue lo que hice, empecé a llamar, empecé a, a poner que yo era oficial albañil y me preguntaban si era de España, me decían que no, y no me, daban, no me, me cortaban, mejor dicho hasta que puse en la aplicación que estaba en España, y cuando me decían qué parte estaba, yo le decía, mirá, no estoy, pero llego tal día, quiero trabajar porque yo sé hacer esto, lo otro y lo otro. Entonces las personas quedaban interesadas con, con alguien que sabe del oficio. Así que les recomiendo que cuando busquen el mil anuncios, eh, ustedes puedan eh, llamar a las personas y que le digan todo lo que sepan hacer. Al, al hacer eso, encontré muchas oportunidades de trabajo, como... Eh, por lo menos más de cinco oportunidades que me estaban esperando acá para contratarme. No sabía si era cierto o no, porque al llegar acá te pueden decir no te conozco, quién soy, como uno tiene ya la desconfianza de Argentina. Así que cuando llegué acá, para mi sorpresa, la persona ya me estaba esperando. Llegué el lunes a las 9 de la mañana, como le dije, me empadroné a las 11, a las 6 de la tarde de ese mismo lunes que llegué. Eh, me reuní con mi empleador y, y ahí mismo arreglamos para trabajar al otro día, día martes así que no tuve ni tiempo para abrir la cuenta bancaria ni sacarme el día ya trabajé toda esta semana eh, a partir del martes hasta el viernes tenía que trabajar hoy sábado pero le dije que no porque tenía que venir a la reunión con todos los que hay aquí presentes no quería perder de conocerme a todas estas personas Así que me vine para acá y no solo eso, sino que le pedí permiso para el martes ya abrir mi cuenta bancaria y sacar un NIE. Así que vos sabés que lo bueno de esto que encontrar, la gente acá son amables, son cordiales, eh, es encontrar a la persona justa. No creas que vas a encontrar a todos siendo amables, tal vez algunos te pueden decir que no también. ...hay que estar preparado para el no... ...porque el no ya lo tenemos asegurado... ...nosotros tenemos que buscar el sí... ...el que nos diga, sí, venite, sí... ...te puedo dar la oportunidad... ...y eso es lo que buscamos... ...así que ya hace una semana que estoy acá... ...en Madrid... ...y la verdad que estoy sorprendido... ...por cómo es la ciudad, el respeto... Eh, ...cómo son la gente... ...y de mi punto de vista... ...hay muchísima oportunidad para todo... ...no solamente para albañiles, ...sino para todas las personas que buscan trabajo... Acá lo van a encontrar, porque hay mucho trabajo. El tema es que te piden que estén con papeles, pero también hay otras oportunidades que te pueden dar trabajo sin papeles en otros lugares. Tal vez no encontremos en el lugar que queremos, pero sí vamos a encontrar en otras partes, en otro pueblo. Tal vez vos viniste a Madrid, pero el trabajo te va a salir en Toledo, en Sevilla o en, no sé, en Soria, por decirte algo el tema que tenga que estar predispuesto a, a ir donde está el trabajo porque a veces quedarse en un solo lugar eh, hace que, que no encuentre el trabajo ahí está, así que ese es mi consejo para todos mi experiencia fue buena venía con mucho miedo pero gracias al grupo PISLINE que siempre me estuvo apoyado a toda la gente gracias a Luis, a Susana a todas las personas a ese muchacho que conozco acá Arman también fue un gran apoyo para mí <risa> eh, fue una persona muy buena así que muchísimas gracias a todos y bueno Bien. muchísimas gracias así que eso es lo que le quiero contar a todas las personas de todo el mundo que está viendo este video y en especial a los argentinos que quieren venirse para acá vengan, no esperen a tener todas las cosas para venir, tal vez está esperando a tener mucho dinero, a vender la casa o a vender, hacer lo, lo que tenga que hacer venite acá y desde acá gestiona todo, porque acá vas a tener mucho más oportunidad que quedándote ahí en, Arge en Argentina. Así que les mando un saludo a todos y muchas bendiciones. Les paso con la siguiente persona. Hola, ¿cómo están chicos? Bueno, yo llegué el día 2 de febrero. Eh, para empezar, pues, el ingreso a, a, mi, a aduanas fue muy sencillo. A mí solamente me preguntaron que a dónde iba a hospedarme presenté la reservación y me dijeron bienvenida a España y eso fue todo, no tuve ni un inco ningún inconveniente al llegar acá, al llegar acá, eh, obviamente desde mi país, desde Perú, empecé a, a descargar todas las aplicaciones y también a, a, a apuntarme e inscribirme en lo que son las páginas para voluntariado, porque eso vengo yo, asimismo también de estudio, en la cual pues me citaron para el día lunes 3, o sea, ni bien llegando yo me presenté a una institución en la cual pues me dijeron que eh, en principio que esa institución no sabía nada de lo que era visa de voluntariado, pero igual de todas maneras yo escuché, les expliqué a qué venía, ¿no? y de todas maneras seguí intentando y me llegaron más notificaciones en las cuales uno me descalificaba, porque de repente querían personas pues, que ya tuvieran experiencia en ciertas este, áreas, pero en otras sí, porque yo mayormente he trabajado en lo que es el área legal, pues soy abogada, pues este, me dijeron en, por ejemplo, en una fundación que sí, que me citaban, que sido calificada que me presentara una sesión informativa la cual la sesión informativa llegué una hora antes y pues este, eh, fueron muy amables estos era la única latina todos eran españoles y me dijeron que ya que pusiera mis datos mis nombres y que eh, me iban a llamar para lo que eran los proyectos que ellos dependían de lo que eh, o sea, autorizaban las empresas para realizar los proyectos en zonas de la sierra y eh, Luego de ello, pues eh, que ya podía empezar, ¿no? Que ellos me iban a llamar para ver qué proyecto podía yo más. Obviamente también tenía que tener algún talento y como yo hace años atrás he hecho lo que es teatro, pues he encajado un poco en ello. Aparte de ello, he realizado lo que era el NIE, pero eh, lo solicité eh, diciendo de que quería abrir una cuenta bancaria y me dijeron que ya una, un policía muy amable. Me dijo que sí, que el día 14 me acercara que él me lo iba a entregar. O sea, de aquí hasta el 14 no lo a entregar Y el mismo 14 también tengo. Eh, una cita para eh, bueno, una sesión informativa de otra de otra fundación para otro voluntariado entonces voy a elegir cuál es el que a mí más o menos se adapta a mí y este, también he logrado sacar lo que es otra cita para el carné de transporte público y obviamente para poder movilizarme todo ese tiempo y de esa manera justificarlo al tiempo que voy a estar acá pues yo les aconsejo que siempre sean perseverantes y que siempre anden investigando descargando aplicaciones, leyendo, y que esté investigando que eso les va a ayudar mucho y obviamente sigan viendo los videos, please like que son muy útiles <risa> <risa> a mí me ha servido bastante porque creo yo que sin esa ayuda no hubiese podido y pues a, a, a venirse a venirse obviamente a ahorrar y ser perseverantes insistentes porque en eso está el éxito gracias bueno la siguiente que va a contar la historia es Laura Laura que vas a contar tu historia eh. a ver. hola chicos eh, pues yo quiero decirles que a los que se quieran venir informense, sí. vean los videos que eso ayuda mucho eh, vengan tranquilos, vengan seguros, eh, nadie los va a coger en el, en el aeropuerto ni les va a decir nada, ni les va a reclamar ni nada. Nosotros entramos, mi esposo y yo, nada más nos pidieron el pasaporte, nos preguntaron a dónde veníamos, nosotros dijimos que a Madrid y nos sellaron y ya. Seguimos por nuestras maletas, no pasó nada, nadie nos miró mal. Pienso que en parte fue porque habíamos visto muchos videos de de Prix Line, de alerta aeropuerto, no traíamos nada malo, veníamos tranquilos porque veníamos a hacer algo de bien y eso nos ayudó a pasar con más tranquilidad y las autoridades pues no, no ven nada malo en uno, porque realmente no venimos a hacer nada malo, fuimos a solicitar la cita, las citas las dan de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la Policía de Aluche, porque nosotros estamos en Madrid y eh, tú vas, tú llegas, te piden tu pasaporte, te dicen qué día te tienes que presentar, te dan un papelito con el día que te tienes que presentar y la hora y el lugar que te tienes que presentar y eso es todo, todavía estamos esperando la cita eh, para presentarnos a declarar pues el motivo por el cual estamos solicitando la... estadía como refugiados, eh, como asilados pues y entre eh, tanto estamos tratando de ver las posibilidades de solicitar una visa de estudiante. A nosotros nos falta un poco de dinero para completar para esa visa de estudiante, pero yo estoy contactando con algunos familiares a ver si puedo conseguir el dinero que se necesita para eh, presentar la solicitud. En caso de ser así, ya tenemos la academia eh, que se llama Certifica. Eh, esa academia ofrece tiene dos cursos en el área de hotelería que están avalados por el Ministerio de Educación que son lo, que es lo que piden las, los cursos duran de seis meses a un año dependiendo del curso que escojas y pues son bastante accesibles para lo que nos pareció a nosotros esa es mi experiencia de vida hasta este momento llevamos 25 días aquí vivimos en un pueblo cerca a la estación del metro de barajas a 10 minutos de la estación del metro de barajas el pueblo se llama Paracuellos de Jarama eh, estamos súper bien, es un área muy cómoda vamos al supermercado a pie, caminando llegamos inclusive al pueblo hemos visto eh, unas vistas hermosas de, del lugar hemos recorrido un poco Madrid eh, como tal, la Gran Vía, y yo estoy particularmente encantada, mi esposo igual, estamos felices de estar aquí, los, los conmino a que se vengan a todos los colombianos, yo soy colombiana, mi esposo es venezolano, salimos de Panamá, no venimos de nuestro país, eh, para aquellas personas que no salieron desde Venezuela o desde Colombia directamente, no se sientan cohibidos por eso, porque hay oportunidad de llegar y de solicitar tu asilo o de solicitar tu visa, aunque provengas de otro país diferente al tuyo nacional, ¿verdad? Tu historia dice más de ti que realmente un sello en tu pasaporte. Así que no tengan miedo aquí a nadie lo persiguen por ser extranjero. Yo me he tropezado con muchas personas muy amables, incluso para preguntar cómo llegaron a un lugar eh, en la calle. Yo me guío con la gente. La gente me ha tratado de manera maravillosa aquí y eso me hace sentir segura y tranquila. Pienso que es algo que a ustedes pues es lo que están buscando en el lugar en el que están y si quieren salir ha sido por algo, los invito Todavía no estamos trabajando, pero ya tenemos varias ofertas y propuestas. Eh, yo tengo para mi área y estamos viendo a ver si podemos sacar la documentación para poder estar legales y poder empezar a trabajar en una empresa legal. Eh, no sé quién más quiere participar. Eh, aquí están todos los chicos, están viendo partidos. Mi esposo. Saludos. Eh, están todos, no sé quién más quiere participar. ¿Quién más quiere participar? ¿Alguno más quiere contar su historia? Sí, el mexicano. ¿Quién, ¿Quién más quiere participar? No sé. Es que yo no puedo mover la mesa. Mandale saludos pues, a Saludos a todos, todos los prilines del mundo. Estamos aquí en la reunión de los prilines, la primera reunión de Madrid.